Bueno, buenos días. Bueno, pues hoy hemos venido a conocer este tramo de la variante de Irurzun ampliamente demandado. Según nos comentaba el alcalde, una demanda de hace casi 25 años que va a sacar el tráfico, sobre todo lo más peligroso, el tráfico pesado de, de cruzar el centro del municipio. Por lo tanto, bueno, pues va a aportar seguridad al conjunto de los vecinos y vecinas de aquí, de Irurzun. Pero luego, bueno... Una obra que ha costado aproximadamente un millón de euros, algo más de un millón de euros y como digo, bueno, pues también se viene a cumplir con el desarrollo de la zona y aportar seguridad. Y un segundo anuncio que, que hemos conocido hoy es, bueno, pues eh, también una salida directa de Izurdiaga a la P15, también algo ampliamente demandado. Se podía venir de Pamplona y salir directamente, pero no se podía entrar directamente desde aquí a la P15. Eh, como digo, son dos actuaciones históricamente demandadas por la zona que van a aportar seguridad sobre todo al vecindario y una mejor comunicación con la capital de Navarra. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.